Bien, antes de seguir hablando de los ajustes en el panel revelar, es bueno que se tome en cuenta que usted puede ver un antes y después en tiempo real de una fotografía a tratar en la barra de herramientas, específicamente en la herramienta de comparación. Simplemente le damos aquí un clic y podemos ver nuestro antes y después también en caso de que usted quiera añadir más herramientas en esta barra pues le damos un clic a esta flechita y pues puede elegir eh, una herramienta de su interés entonces vamos a comenzar aquí nosotros tenemos lo que es el selector de equilibrios de blanco su tecla de acceso rápido es la W y esto es una una herramienta que se relaciona directamente con la temperatura y con el matiz en una fotografía, dependiendo donde usted pues le dé el clic, siempre se recomienda darle un clic a una zona lo más clara posible y una vez que nosotros damos un clic vemos cómo trata de cambiar lo que es número uno temperatura, en este caso bueno pues, lo puso un un con una temperatura más más fría por eso se ve un poquito más a, más a, azul y eh, aumentó el tono de matiz entonces dependiendo de donde usted pues clique pues entonces te va a dar variantes diferentes en cuanto a temperatura se refiere tanto una temperatura fría o como una temperatura cálida azul o anaranjado bien Voy a poner como estaba. La otra parte, bueno, tiene que ver con los tonos que usted le da a la fotografía. Es decir, eh, qué tanta luz, qué tanta sombra va a tener. Exposición, usted puede controlar eso. Bien. Y qué bueno que estamos viendo cómo estaba antes. Es, es bien interesante el proceso. El otro es el contraste, pues le da eh, cierta intensidad a los a, a los colores para que se puedan diferenciar. Altas luces, pues trabaja específicamente con las zonas más claras de la fotografía. La sombra, igual con la zona más, más oscura en dicha fotografía. Con respecto a lo blanco y negro, prácticamente son variantes de estas dos, pero estos son un tanto más específicos en cuanto a las modificaciones que van a hacer. Es decir, lo blanco trabaja con lo blanco, blanco, blanco en una fotografía, al igual que lo negro. Bien, eso es la prioridad que, que ellos dan. Y siguiendo un poquito más aquí abajo pues tenemos lo que es eh, la parte de presencia esto prácticamente eh, da un nivel de intensidad a los colores un tanto más radical que el contraste bien entonces aquí tenemos claridad aquí tenemos intensidad que intensifica el color y saturación que hace el mismo proceso pero ya de una forma un tanto diferente siempre cuando usted vaya a trabajar a hacer mejora a sus fotografías pues siempre eh, tome como referente como estaba antes y no abuse en cuanto a los cambios que usted puede hacer a través de estos paneles con unos con unos cuantos ajustes con Mover un poquitín eh, estos controladores, pues usted puede eh, conseguir resultados buenos, siempre y cuando eh, hay que tomar en cuenta qué problemática tiene la fotografía. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo video vamos a hablar sobre los paneles restantes.